Hoy Nova Tres y La Voz México se unen para darte una gran sorpresa. Grábate cantando la canción de Regresame mi corazón de Carlos Rivera. Puedes cantar el coro o hasta un minuto y medio de la canción. Puedes hacerlo solo o en grupo que no exceda las tres personas. Regístralo en el sitio www.lasestrellas.tv Diagonal Nova Cuéntales a todos tus amigos que estarás participando. El gran ganador cantará en televisión nacional y frente a Carlos Rivera desde La Voz México, además de convertirte en el Nova Talento. ¿Qué estás esperando? Sube tu video porque Huawei Nova 3 y La Voz México quieren tu voz.